operación eh, han hecho alrededor de 93 allanamientos si en lo que estamos aquí otros allanamientos pues usted también llámenos y díganos cuánto allanamiento pues más ha transcurrido eh, en el día de ayer en la provincia duarte pues también eh, llegaron hacia allá para hacer algunos allanamientos, se hicieron en dos estaciones de combustible de la provincia de Duarte y muchos revuelo. También se hicieron en otras provincias como en el Ceibo, en Pedernales, en Santo Domingo, eh, se hizo en Monseñor Noel, en La Vega. Ellos están hablando de alrededor de 12 a, a 13 provincias que ellos van a visitar para esta para esta operación en el día de hoy señor director yo le mandé un link para que usted lo coloque cuando lo tenga por favor pues me avisa donde la vocera del partido de la vocera de la cámara de diputados del partido revolucionario moder eh, del PRD revolucionario cómo es partido, partido revolucionario dominicano exactamente del PRD eh, Tú ves, Roberto, que hasta en política uno tiene sus cosas. Eh, la vocera del PRD, pues, se ha manifestado en el día de hoy, donde ella dice que el Ministerio Público tiene que tener un poquito más de ética porque de no revelar los nombres de las personas que ellos eh, hasta el momento están detenidas por un tema de que puede en el momento estar ahí, pero luego ser absuelta. Entonces daña la moral de esa persona y le causa estrago a sus familiares. Vamos a escuchar lo que dice la, la diputada Fiordaliza. Sobre esta situación que se está en un momento de investigación, nosotros sabemos lo que, lo que se está diciendo en la prensa. Yo lo que pienso es que la justicia debe de ser un poco más cuidadosa con relación a sus investigaciones, porque una vez mencionamos nombres, eh, dañamos la familia, eh, causamos traumas a familiares, y después cuando culminan las investigaciones, resulta que es diferente a lo que se percibe, a lo que se ve. Es decir, tenemos que esperar que las investigaciones realmente terminen y mientras no, hay una presunción de inocencia en cuanto a nuestro colega. El partido en su momento, eh, cuando terminen las investigaciones, dará su parecer, pero entiendo que debemos de esperar. Muchas... Ahí estuvimos viendo a la diputada vocera del PRD, Fiordaliza Peguero, ya ustedes vieron, pudieron escuchar lo que ella dice de la moral y ella mayormente se refiere por, por el caso del diputado que está en tema de investigación del diputado Héctor Díaz Félix Félix, eh, también ella se refiere a, más o menos al tema de él por el tema de la inmunidad y que ella dice que puede ser que en los próximos días pues él no tenga nada que ver con el caso Falcón, entonces sus familiares y él emocionalmente pues quede afectado. Eh, sabemos que los legisladores eh, tienen inmunidad en el artículo 86 de la Constitución Dominicana y por eso él no está hoy en calidad de detenido, pero sí él está en un tema de investigación. Así que ya ustedes saben, este caso Falcón pica y se extiende. Eh, vamos, a, vamos a tener que hablar de Falcón en, por lo menos en los próximos dos o tres meses porque cuando se concluya la investigación, ya que ellos, tanto el Ministerio Público como la DNCD y la DEA, tienen alrededor de siete meses en una investigación para poder hoy en día realizar todos esos allanamientos, entonces por eso yo le digo que en los últimos dos o tres meses nosotros vamos a estar hablando y el país se va a estar hablando y el mundo de este, bueno, de este mira, caso el, el, el, el, Falcón. Precisamente, eh, señor director, ahí está Jenny Berenice, la fiscal titular eh, del distrito, para que para que escuchemos también, que <risas> está abordada sobre el tema Falcón, esto para que ustedes vean cómo está nuestro país, pero ¿quiénes son los culpables? Los políticos. Los políticos. La situación que se está viviendo ahora con el tema de lavado y narcotráfico se lo debemos gracias a los políticos. ¿Por qué? Porque son los que han permitido, por la ambición de llegar al poder, coger dinero de cualquiera sin saber su procedencia. ¿Eh? Entonces ahora quieren los mismos políticos que después se, se lucraron, quieren venir a limpiarse como Pilato. Vamos a escuchar a... A la dama de hierro, y <risa> un senador, ¿quién es ese senador que está buscando el Ministerio Público y que está investigando? Bueno, ciertamente el Ministerio Público en coordinación con la Dirección Nacional del Control de Drogas, así como también con. El apoyo de la DEA eh, ha tenido varios meses en una investigación bastante compleja que incluye alrededor de nueve provincias del país en las que hemos tenido que desplazarnos para hacer aproximadamente 86 allanamientos de forma preliminar. En la que hemos ocupado eh, muchas evidencias, entre ellos cantidades exorbitantes en dólares que por el momento no vamos a precisar porque los allanamientos están en proceso vehículos de alta gama, entre otras propiedades muy lujosas, estaciones de combustible, más de cinco también, se, se encuentran secuestradas en quizá una de las operaciones más importantes en contra del lavado de activos. ¿Cuántos la, Ciertamente, eh, una de las personas que es uno de los extraditables, porque esta operación tiene una parte que hemos denominado los extraditables y otra que se va a judicializar Precisamente en la provincia de Santiago porque era el centro de operación del principal autor o director de esta operación criminal. En el día de anoche, en la madrugada, mientras desplegábamos la operación, un diputado, no un senador, un diputado desplazaba en su vehículo a un extraditable que tenía un cerco montado y que entiende el Ministerio Público. Que este diputado hizo este desplazamiento con la intención de sustraer al extraditable de la investigación, pero eh, el Ministerio Público procedió las autoridades a registro de su vehículo y a arrestar a las personas. Este legislador está bajo investigación y no fue arrestado en, el, en la madrugada de hoy por la única razón de que tiene inmunidad. Y esa inmunidad impide que el Ministerio Público proceda al arresto. Senadores, diputados. Oye, diputado. seis, óyeme, seis provincias. Ando un senador y el diputado está suelto por la, por la... Por por la inmunidad, inmunidad parlamentaria. Por la inmunidad del ¿Eh? artículo 86 Entonces, de la Constitución. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese diputado fue por un partido la mayoría de esos políticos y también funcionarios públicos que están siendo hoy eh, detenidos para investigación de casos de lavado y narcotráfico fue a través de un partido o fue que en el aire a, a una candidatura. Entonces, ahí es que están los partidos. Y les reitero, estamos a tiempo. Mira, por acá viene tu amigo, el doctor Leonel Fernández Reina, que comiencen a depurar que no comencé ahora porque ahora que se acercan esos esos personajes con mucho dinero en la como decimos en el argot de la pelota en la temporada muerta se le acercan a esos políticos mira ahí hay 20 millones para tu campaña caballero pues si una gente llega con 20 millones por lo menos pregúntele financiamiento de campaña ¿Qué usted vende yuca plátano ¿Qué usted vende <risa> 20 millones, y mayormente en efectivo, ¿eh? Sí. Un multito negro. No, eso deja dinero, la recarga, sí. Eso deja dinero. Él es actual sí. senador hoy. Entonces, ¿eh? Ese de la, de la tarjeta es actual senador. ¿Y cuál es ese senador? Ca Carlos Gómez. Acá. Carlos Gómez. Vendiendo recarga. Vendiendo recarga. Momentito, momentito, Carlos Gómez yo lo conozco. Claro, sí. él es, pero millonario sí. de tarjeta, y es verdad, no, no, en los no, Estados momento, Unidos. Un momento, es que la gente la no gente pone colectillas, no, no. Gómez es de Moca claro el sí, provincia es Payán. sí, sí, sí. es de Moca o sea, el de, sí pero el Mocano, coloquialmente pero, pero, Moca pero perdón ese señor es de los orgullos dominicanos claro, que es, se fueron a Estados Unidos un empresario y en American Dreams porque se fajaron con muchas oportunidades que brinda ese país en los tiempos de la y me voy a salir un poquito del tema porque de la, eh, no quieran ligar una cosa con otra ese señor en los tiempos de que no existían los teléfonos, comenzó a vender tarjetas de prepago, que se usaban mucho, rapadito y eso. Y él vio la oportunidad de negocio y creó una tarjeta, él, que era fácil hacerlo en ese tiempo, mandarlo a hacer, y comenzó a distribuirle en la bodega y comenzó a hacer su fortuna. Ese hombre es multimillonario. Eso es lo que te Hoy estoy diciendo. te tiene ya eso es lo que te negocios estoy diciendo. de farmacéuticas, navieras, y es una gente muy respetada en los Estados Unidos. Es lo que te estamos diciendo, sí, claro, que eh? vendiendo tarjetas, o sea, no, no, porque, por la vía legal, tú, es, tú, es, tú, también, es, tú también. Pero ¿tú eso fue entrar, Pedro. Si no. No, tú también, no, tú también. puedes hacer dinero sí. si no te si no cosas tiene como ilícitas, justificar su fortuna. No, cosas ilícitas, pero sí, Carlos es un hombre muy respetado en los Estados Unidos y, y aquí también. Y, no, no, y el dinero de él viene de allá para acá. Claro. O sea, no es que el dinero lo tiene aquí. El dinero que Carlos ha invertido en este país. Lo. lo eh? Mira que, que apenas, trae. apenas compartido No somos Somos conocidos Pero no No somos amigos De hecho es medio ranqueadito Se ha invitado Un par de veces Y siempre está Con una chercha ¿eh? Pero tengo que decir Las cosas como son De que se ha ranqueado Y vaina Y bien y prive nariz para es otra cosa. No, pero su agenda está muy estricta. No, no priva nariz su agenda está muy no, no, no, estricta. Y vamos a contactarlo se para que se, nosotros, para que él pueda venir hacia nosotros sí, aquí pero el Pero tiene, tiene nariz para eh, eh pero es un empresario y el dinero que él trajo para su campaña. Lo exportó de Estados Unidos para acá. Y pagó sus impuestos ¿Qué? y declaró, o sea, un, un dinero. de todo no el mundo un, de, un dinero Había transferencia, no. dinero de Estados Unidos a la República Dominicana. No. Entonces, no, Entonces ese, esa es la forma legal de, de, de mandar dinero, no dentro de una bocina. recuerdas el caso de la bocina? Pero ven acá, por ella ya está hoy. <risa> <risa> bueno, continuando con lo del caso. <risa> En San Francisco de Macorís no, también tuvimos allanamientos. Por favor, señor director, colóquenos el video que envió Roberto hace unos minutos. ¿Cómo Entonces, yo? ¿Y ese gancho? <risa> pero, por Dios, pero, pero fue usted que lo envió a Roberto no, no, el video. No, pero es usted que está hablando Ajá. de San Francisco de Macorís Ajá. su pueblo. Claro que sí. ¿A quién Aquí fue hubo... que amarraron en su pueblo? Bueno. Aquí hubo allanamientos de dos bombas específicamente ubicadas en la calle Bienvenido Fuerte Duarte con Frank Grullón y otra en el trayecto de la carretera San Francisco de Macorís-Nagua. Ambas fueron vigiladas, ahí tenemos parte de los videos, en el operativo denominado Falcón por representantes del Ministerio Público de Santiago y Santo Domingo. Mira que dice la Jenny Berenice, y confirmó lo que hablamos ayer, eh, Paola, que tú comentabas, que la DNCD estaba acompañada de la DEA. De la DEA, sí, claro. Nos confirmó, la, ya, tú ves, ya una información que no es una especulación, no. La Está DEA. Está confirmado por la Procuraduría. ¿Qué debe decir? Nosotros decirle. aquí damos informaciones sí. muy veraz. Debe decirle que la DEA. La gente cree que la DEA vino de Estados Unidos. No, no, no, no. No, no señores, aquí, hay aquí, aquí hay una mariposa. DEA. Aquí la DEA, oiga, anda como no, normal. En las diferentes provincias, chequeando a todos esos bulteros, que sin justificar lo que tienen, ¿eh? andan en vehículos de lujos, dándose vida de lujos, ¿eh? inocente mariposa. Entonces, hace un expediente que cuando usted viene, ¿y qué pasó? ¿Y qué fue? Como dice ah, Don Miguel. Ah, que de la nada usted tiene una casa de ¿Eh? 20 millones y un vehículo de de dólares. Entonces, señores, pisen fino, mis amigos, caramba, no sean tan ignorantes. ¿Eh? Entonces, la DEA es su dinero, esos dólares son de Estados Unidos, que usted los trajo normal. aquí, ¿eh? haciendo cosas ilegales allá, y ilegales desde aquí. Entonces, eh, lo dijo la Jenny Berenice, que hay varias estaciones de combustible y unas seis provincias, entre ellas la provincia de Duarte, que es la noticia que está dando eh, Videlquis, eh, de dos estaciones de combustible que han sido eh, intervenidas. ¿Eh? y están siendo investigadas así que hay un juidero sí, y un buen juidero sí, hay un juidero no, nosotros vamos a hablar mucho de Falcón en sí. estos últimos días ¿quiénes son los dueños de esa bomba. es un caso que promete, no, bueno no sé yo mismo. ¿quiénes son? dime no, no, te, no, no sé oh, quién es que tú. Baja, pero ¿ustedes son de San Francisco de Macorís? claro sí. que sí ¿Y claro. ¿cómo va a ser de una bomba de combustible? no se sabe cuál es el dueño bueno, o los no. dueños mira, tú sabes bueno, que la estación mira, de del saco del Jaya ese de Robert Robert, Robert, Robert Díaz, Díaz. Pues, claro. Clean. La, Puede ser que, que nosotros sepamos el nombre, pero no. Los me, no, mira, hay el caso. Nacionales y tampoco en las investigaciones se ha dado el nombre de dueño de la bomba. Mira la bomba que está. Entonces, que mira, mira la bomba. La bomba sí, mira la bomba que está. Mira la, la bomba que está en la bienvenido. En bomba que está en la bienvenido. Fuente Duarte. Bienvenido Fuentes Duarte. Con Fran Grullón. Esa bomba antes, antes era, era de los dueños de la fortuna. Y ya, entonces, los dueños de la fortuna ya no son esos dueños. ¿La vendieron? La vendieron. La vendieron. Quién se la vendieron? No, no sé a quién sabemos. se la vendieron. Entonces, la bomba que está ya eh, después, eh, camino hacia nagua la, la otra bomba, era... Esa es la que está un poquito más adelante donde estaba Caribe. Exacto, que está están esa, en, en derramo de, de, este de los barbuces, de los hermanos, de, no, ellos de, lo vendieron. De, de, ¿Cómo se llama? Eh? De los barbuses, le dicen. Mira eh. que es arquitecto, un hijo de él. Sí. ¿Cómo se llama? Eh, yo Sí, la están remodelando sí, incluso. Porque ellos la vendieron a una persona, a que un no joven, sabe. que no se sabe. Es lo que te digo, nadie sabe. Que nadie sabe. Un bomba. joven, ¿Es ayer... ¿Es un dueño misterioso? Ayer yo estuve hablando con alguien. ¿Son de la bomba? No. ¿Son diferentes dueños? Son diferentes dueños. ¿Y cómo entonces están ligados al Caso Falcón? Mm, ¿Están de cuadre ahí? Son diferentes dueños. Bueno. Y bueno, se dice, y se dice... ¿Qué se dice? Y se dice que son especulaciones... Que En San Francisco va a haber más allanamiento. Ay, Dios mío. ¿Más bombas bueno, de vamos vamos a No, bombas no. Vamos ay, a prepararnos. Ay, bombas vamos no. <ríe> <ríe> Llevamos la pausa, favor. Antes de la pausa, Roberto, que... por favor, déjame ah. enviarle un saludo. Hey, a... bien el saludito! Claro, un saludito a mi querida doctora María Alba Núñez, quien está en sintonía con nosotros aquí en el Toque del Mediodía. Un beso muy especial para usted. Sabe que la aprecio mucho. Es una excelente odontóloga y clean, Roberto. Clean. <ríe> ¿Cómo? <ríe> Clean. Por Dios. Radamés reinó su esposa, siempre fiel con nosotros. Voy a aprovechar, voy a colar mi saludito ahí, ¿verdad? Si estamos en saludito. Mira, vamos al corte, luego del corte eh, estaremos eh, con el segmento La Cosa del César. Pero más que el segmento, vamos a hacer una entrevista. Sí, vamos Porque al... eh, César Fernández, el ingeniero César Fernández, es el director de, de propaganda y comunicaciones de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del la fuerza Pueblo. Del pueblo. A, a, le dicen Fútbol. No, Ay, no, no, me, no, no. La pueblista, no pueblista pueblista, ¿Pueblista, eh? pueblista ¿y por qué no fupu? fupuista le dice. no, pueblista, no, no, no, no. porque fupu fuerza del es pueblo fupu. Pero... fupu, no, es pueblista sí, es que pueblista. se dice pueblista, ah, sí. nunca en mi vida había escuchado el fupu, yo tampoco, pueblista yo tampoco <risa> De verdad, en la capital así no, que no, dice, no, no, pueblista en el gobierno de la mañana, Naycha Ede, que ojalá que mejore su salud mi hermano Naycha Ede le dice a la fupu no, es, es pueblista sí. y en paz de cáncer, mi maestro, la leyenda, mi viejo él también le decía la FUPU. Bueno, primera vez que lo sí, escucho. Yo, yo también. Le, le Pero entonces pueblista. Pueblista. Fuerza del pueblo. Sí, pueblista. Sí. Vamos a hablar con César Fernández, porque el expresidente está activo y, y va para la provincia de Duarte. Así es. Y hay una agenda muy agotadora. De Paola Estrella está bien empapada. ¿eh? Pero bien. ¿Cómo así? ¿Eh?